somos Vivir Entre Música, estamos con Glazecraft, que, grupo formado por Dani, Alberto y Adrián. Hola chicos. Hola, buenas, hola, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo surge Glazecraft? Bueno, eh, al principio del todo, con, con el, yo soy, bueno, soy Dani, eh, todo empezó cuando Alberto y yo, el bajista, empezamos a, a decir bueno, que nos apetecería montar un grupete, todo empezó como, como un proyecto. Y Alberto tenía otro amigo suyo, que es David, nuestro guitarrista, que es el que hoy no ha podido venir. Y nada, empezamos a ensayar los tres, nos falta el cantante y por motivos de amistad y tal, pues conocimos a Adrián. Él dejó su grupo y, y bueno, empezó a tocar con nosotros y así se formó Lescler. Bueno, empezó llamándose Droplay y luego nos cambiamos el nombre y, y acabamos como, como la escra. ¿Qué estilo, qué es ¿Cuál es vuestro estilo? Creo que encajamos más en, en roca alternativa. ¿Y por qué el estilo roca rock? ¿Por qué ese y no otro? Bueno, yo creo que es más que nada porque prácticamente todos los grupos que nos gustan, eh, cada uno tenemos nuestros propios grupos fetiche, como podríamos decir, pero... Pero yo creo que eh, estilo Marilyn Manson, Neneh Nails, Linkin Park, 30 Seconds to Mars, son grupos que nos gustan a los cuatro prácticamente por igual. Eh, creo que creo que se identifica bastante con nuestro estilo de hacer música. ¿Cómo, cómo llegáis a publicar el disco? ¿Cuál es primero? ¿en qué os motivó a publicar un disco? El disco, el LP. Pues fue bastante poco a poco Empezamos haciendo canciones covers, empezamos. empezamos haciendo covers, cierto Canciones de otros grupos para coger ritmo Como todos los grupos, vaya Y luego ya poco a poco empezamos a componer Hicimos una o dos canciones Y cuando íbamos por la tercera o la cuarta Ya decidimos compilarlas todas En vez de ir publicando una por una Dijimos vamos a hacer un concepto de disco Vamos a juntar las todas Y al final creo que son 12, ¿verdad? Sí, son 12. Y aún así tenemos ideas que han ido saliendo Ahora tenemos ideas nuevas que... Pero vamos, decidimos hacer un disco precisamente por eso, porque teníamos bastantes ya para unirla. ¿Y cómo se grabó? Eh, pues en casa del guitarrista. El guitarrista tiene un estudio y allí lo grabamos todo. También tiene nombre y se llama Rullo. así ah, se llama Rullo, David. Eso. Y nada, ahí lo grabamos. Él graba todo, porque es su ordenador y él sabe grabar las guitarras, sabe grabar las baterías, todo. Y luego pues ahí grabamos las voces, los coros, etc ¿Y qué os motiva a publicar ese disco, Ultra Violent Light, eh, para en internet bajo libre descarga? Bueno, nosotros creemos, como esto no es, no lo hacemos con un fin lucrativo, lo hacemos como, como un mecanismo de, de expresión nuestra, eh, creemos que la música... pues. Pues debe ser, debe ser gratis, o sea, nosotros lo que queremos es darnos a conocer más que lucrarnos entonces lo ponemos gratis y, y cumplimos el objetivo que es que la gente de manera gratuita se pueda descargar nuestro disco y pueda conocernos mejor. Es, digamos que se complementa el objetivo que, que no queremos. No hay para poder descargarse claro. ¿Y y internet ¿Y para hacer eso, de darse a conocer, es Internet la mejor forma? Yo creo que es la forma que está más... Creo que es la forma que está ahora mismo más, eh, más al alcance de todos. Prácticamente en todas las casas hay Internet, hay una conexión a Internet. Móviles. Móviles, Smartphone, y creo que a, a través de Internet es una, un buen medio para por lo menos darnos a conocer y por lo menos expresarnos de manera libre. Es el más amplio, yo creo también. Entonces, eh, ¿dónde vino el nombre? entonces ¿cómo utilizáis Internet? Eh, pues tenemos todas las redes sociales que las más importantes. Tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos MySpace que ya no se usa, pero bueno. Spotify. Spotify. Mira, lo voy a mirar aquí en el flyer que tengo. Uh -huh. Tenemos, bueno, en YouTube, claro, tenemos todos los vídeos de actuaciones en directo, subimos ahí las canciones, coves. las covers, todo. Y bien. muy importante, Badú, que Adrián necesita novia. <risa> Badú. Sí. <risa> Me gusta. Sí, sí, tengo a Badu <risa> vale Ay, sí ¿Y? pues eso ahí, ahí lo usamos usamos las redes sociales para darnos a conocer y en Spotify cómo fue el proceso para entrar para meter las canciones eso lo llevó más rollo, no se supone que hay que pagar tuvimos que pagar un... sí un dinero al mes creo que son 30 treinta al... euros bien, ¿Qué compra Spotify sí no al año no ah, al año ah, sí. Sí. al año tenemos que pagar una contar. para no perder la propiedad de las de las canciones eh, tenemos que pagar una cuota anual eh, entonces, todo, todas esas reproducciones, pues no sé si son eh, 0,002 céntimos, eh, ganamos por reproducción. ¿Sí? Uh -huh. Es decir, estáis hablando ante millonarios ahora. Sí, a ¿Os dan dinero si alguien se descarga vuestras canciones desde Spotify? Sí, sí, también. sí? Sí, pero... a dónde va a ser dinero? A mi cuenta. Soy millonario, ¿no? sabías Te lo juro, directamente. Oye, ¿y por qué no llevamos un control sobre eso? No, vamos eso. ¿Por qué no llevamos un control sobre eso? No nos pague. que no había... A ver, porque no tantas reproducciones para que genere dinero importante. Ya. No había ganado el euro, tío. Es un euro con 15, ¿no? Y escuchar Vale. Vosotros escuchadnos y... Es, y ya os contaremos dónde nos compramos la casa. Es, <risa> si podéis venir. Y traéis Venga, va. Sí. Eh, ¿Cómo está el panorama musical aquí en Madrid a la hora de buscar salas, buscar Espera, locales para ensayar? <risa> Muy mal. Falt ah, bueno para ensayar. No está mal. Y también, a ver, ahora porque somos, pues somos cuatro, pero... Está todo muy claro. mal, está todo muy mal gestionado. Sí, sobre todo el tema de las salas de ensayo, que al fin y al cabo siguen siendo negocios. Y... No, pero una cosa, yo creo que es peor las salas de conciertos. Sí, sí, oye, es, perdona, es una... quería decir las ah, salas de conciertos, eso es, perdona. Eso es un robo. Eh, no, al, fi al fin y al cabo, las salas de, de conciertos no dejan de ser negocios. Entonces, eh, necesitas eh, o bien primero alquilar la, la sala o bien mínimo taquillaje. Es, es bastante complicado poder, eh, empezar a darte a conocer con un público bastante reducido. Entonces, entonces por ese lado, la verdad es que bastante mal. ¿Y se sacan beneficios de conciertos o da para la cerveza de después del concierto y A ver, punto? da para ahorrar y poder pagarnos nuestro local de ensayo, sacar o el si disco. tenemos que comprar algo de material por si se rompe, sacar el disco y, y gastos del grupo. O sí, sea, registrar canciones... Todo el dinero que, que conseguimos en, en los conciertos se reinvierte en el grupo. Para, claro porque para la, la financiación del grupo del es disco. nuestra ¿no? nosotros si, si hay que hacer algo se, se divide entre los cuatro que somos y se paga momento foto. poco <risa> eh, y esto me lleva me lleva a reflexionar ¿pensáis vivir de esto en algún momento determinado? Ese es el... Ese es el sueño que tiene todo el mundo, pero nosotros ya te digo, tenemos los pies mucho en la tierra y simplemente nos dedicamos a hacer lo que nos gusta, que es expresarnos a través de la música. Ese objetivo ya lo tenemos conseguido, entonces poco a poco pues intentamos darnos a conocer a ver si hay alguien que comparta, o sea, que le guste nuestra música y que comparta nuestra forma de ver la música. De hecho creo que todos los grupos que nos gustan, creo, ha sido todo hacerlo por hobby, hacer la idea que quieres, creer lo que quieres hacer y luego les ha llegado la suerte. O sea, me refiero a ejemplos de música que en un principio nadie va a pensar que va a triunfar. Han seguido haciendo. No, idiota. Por ejemplo, Diex Ex, oh, que Dios. yo siempre pongo como ejemplo. Es una música que yo creo que nadie se pensaba que iba a triunfar. Es súper minimalista, es hasta aburrida. Y sin embargo, si sigues con la idea y haces lo que tú quieres, al final. Sale. Tienes tu público. Tienes tu público, eso es. Es decir, que se puede llegar a vivir a ver, de la música. Se puede llegar a vivir sí, de, de la, de la música, historia. porque hay gente que vive de la música. Y nosotros, vamos, a mí personalmente no hay nada que más me gustaría que vivir de de la música, pero, eh, pero, pero de los pies en la tierra es muy muy difícil Aún así yo haría un apunte, creo que vivir de nuestra música, creo que es imposible, casi imposible pero vivir de la música, sí se puede y no por ello no, no, lo no, no, no estamos diciendo que, que nuestra música no, no sea buena. No, sino es no que realmente por... que se junta mucho pensamos cantor. que es un tipo de música que no a todo el mundo le gusta. Y menos en, en, en España. Pues nosotros hacemos un tipo de música que se escucha más en, en otros países. como El estilo en sí se escucharía más, por ejemplo, en Estados Unidos en Reino, o en Inglaterra. No. Aquí en España lo que más se escucha es música en español. Y luego en el ámbito del rock, pues simplemente rock y, y algo rock de rock. punk y... y... Rock and roll, en plan industrial metal o, o rock and roll alternativo en el que se mete en cosas electrónicas y se juega mucho con tiempos musicales y con figuras musicales extrañas. Sí. Hay bien. gente que lo escucha, porque hay gente que lo escucha, pero no es lo que más predomina. ¿Y cuál sería la clave de éxito de, bueno, de la música, no, de vuestra música? La clave de éxito a lo mejor es publicar un vídeo en YouTube haciendo una cover de un tal y que te den las 20.000 visitas. Ya, pero es vuestra ya música... Tenemos. La clave yo creo que para todos la publicidad. Pero es que ya, pero ya lo tenemos, es lo que decía, ella. ¿eh? el vídeo de, de, de Beautiful People tiene 45.000 visitas cinco mil es no publicidad, vale. es publicidad. Ya, pero por esa vía, por hacer una cover famosa es... Es muy complicado. O sea, mira por ejemplo, hay grupos... ¿Cómo se llama el grupo este que tocaba la canción de Goite? La que tocaba una guitarra a muchas personas. Eh... Boys Avenue. Pues eso, fíjate, y se han hecho luego famosos. Yo creo que haciendo luego su música triunfan, pero... Es una mezcla de todo. Está claro que si no tienes talento no... no creo se... ir a ningún lado. Sobre todo tener, saber con quién tratar. Contactos y... Porque sí. se puede triunfar, o sea, por poder se puede, pero hay que saber con quién moverse. Y aquí en España es muy difícil. ¿Y que, cuál sería vuestro signo de identidad, por así decirlo? Porque en el panorama musical hay un montón de grupos iguales, pero que se diferencian pues un poco... Yo creo original. que realmente eh, eh, las estructuras las estructuras de la, de la música, sí, muy, el, el, propio sonido, el propio sonido de, de distorsiones, eh, el ritmo que utilizamos... Eh, no sé, de, siempre a la hora de componer siempre hemos pensado que... Eh, componemos de una manera completamente abierta, es decir, no pensa no nos quedamos en el verso estribillo verso estribillo, y nunca pensamos en la gente, yo y creo nunca bueno. y, y, es, y es cierto nunca llegamos a pensar en, ay es que esto yo creo que a la gente no le va a gustar o esto no. yo creo que, que sí que va a gustar más a la gente o tal, entonces ahora, entonces creo que de ahí es nuestra clara señal de identidad, el que original, hacemos un poco que nos ya, a los ya, cojones, efectivamente, yo creo que a, a pesar <ríe> sí, sí. de que ahora estamos cambiando un poco con las nuevas canciones del nuevo disco que estamos haciendo, que estamos haciendo un poquitín de música, no más comercial, pero sí más fácil de, de escuchar y de bailar. Yo creo que el primer disco es un disco que es muchísimo más fácil de escuchar que de moverse en un concierto. Y, sí. y lo que estamos haciendo ahora es un poquitín al revés. Pero también es por experiencia, yo creo. O sea, no solo es para buscar que se muevan o no se muevan, sino porque ya bien. O sea, hemos cogido experiencia tocando y ya sabes cómo hacer que la gente se mueva o no se mueva. Antes no sabíamos. <risa> Eso es. El tema fotos lo dominamos de el puta tema madre. <risa> Ya un poco hablando del concierto este que tenéis próximo, uh -huh. eh, ¿qué tal lo lleváis? De primeras. Bien, nos lo hemos preparado. bien. Muy bien, bien de hecho, preparado. venimos de ensayar, un ensayo inolvidable, espectacular, épico. <risa> <risa> y es. sobre todo tenemos muchas ganas porque hace mucho tiempo que no, que no tocamos, que... El concierto. Que no tocamos a ensayar. estaba haciendo cositas nuevas. Y la verdad es que nos lo hemos tomado con muchísimas ganas. Eh, sobre todo... Lo volvemos como una especie de reencuentro otra vez con los escenarios, eh, pretendemos dar más, más conciertos de vez en cuando y, y yo pienso que, que va a salir muy bien. Yo la verdad es que animo a todo el mundo que pueda y... Que venga y, y que se pasara, pasara un buen rato. ¿Y los conciertos los hacéis pensando en la gente o es como la música que vais a subir al escenario? Y, oh? No, hombre, sé, lo dices sí, de una manera lo, fue, como... Lo dices, lo dices feo. Lo, eh, sí, sí, lo eh. lo sucio, lo No, es que hacéis es que música... Sí, sí, sí, sí, sí. No responda y no responda. No caigas, calla, callan, callan. Calla. Calla, no, no, hombre, ya, ya hablando en serio... Sí. No, hombre, realmente, realmente yo creo que, que si no hacéis música porque te guste a ti, cómo vas a hacer que te guste al resto, gusta, si no bien. crees en una cosa que tú haces, cómo vas a hacer que al resto de la gente le guste. No, pero si sí tocamos, asistía, pues, tocamos canciones de otros grupos también que sabemos que van a gustar, de lo orientamos es... también para que sea... Pero eso es pensar también en el público. Por eso, por eso. También pensamos en que sea un concierto en plan, no primero todas las lentas y luego todas... O sea, eh. lo hacemos pensando en, en el ritmo del concierto y las covers también a la hora de elegirlas también tenemos mucho cuidado pensando en, en la gente. Y podríamos tocar cinco horas o 10 minutos. y no, por eso, pero por eso, por la gente también. Tocamos el tiempo exacto para que yo creo que tampoco se aburran. Ni ¿no? claro, sí, tampoco sí. tener razón, se queden con ganas de más. Sí, a tirar cosas, ¿Te hemos convencido entonces? Hombre, que se queden con ganas de más siempre es bueno, porque... Sí, siempre habrá otra vez. <risa> <¿Y> qué hablamos? <risa> <risa> bueno, ¿algo más que queréis añadir? Pues... Death. Yo creo que decimos el concierto y todo... Sí, o sea, tocamos noche, ¿no? el 11 de octubre, 11 de a las 10 de la noche en la, la sala de la leyenda, Metro eh, Noviciado o Plaza España, España, y es calle, calle vayas, San Bernardino 8. Calle ¿sí? San Bernardino 8. Eh, y nada, y os animamos que os unáis a Facebook, en nuestra página del grupo, eh, podéis seguirnos también a través de Twitter. Eh, escuchar las más. canciones en Spotify y, y, y... podéis escuchar <risa> las canciones en Spotify y decir todos son vamos todos son ventajas y, y <risa> ah, facilidades y, para vosotros y en Facebook lo del sorteo y en Facebook lo del sorteo que estamos, es estamos sorteando uh -huh. ahora mismo eh, el día del concierto vamos a vamos a sortear dos pendrive eh, con material exclusivo nuestro singles Cosa. Un par de sí, fotos, fotos, un par fotos desnudos, de remises, fotos, desnudos, fotos, ¿cuenta eso? fotos en las cuales Adrián puede salir muy <risa> perjudicado. <risa> <risa> no te den desperdicio, ¿eh? Vale, pues muchas gracias, gracias. Y enhorabuena y mucha suerte. Muchas gracias. Where we retain meters of choices, right, or wrong, way, comes up to mind else running in seconds around a point Are we only too many colors in a limited space?